Aquí estoy, para quien quiera saber sobre mí, completamente al descubierto, Olsasha, expuesto públicamente. A lo largo de mi vida, allí donde fuera, prefería actuar con mis normas que aceptar normas impuestas. Nunca me gustó seguir a la multitud y llevar la ropa de moda o utilizar las expresiones de mis compañeros de clase. Recuerdo que en un campamento de verano los profesores me llamaron a una reunión en la que me solicitaron que no que no, que no subiera los árboles porque otros niños me imitaban y ellos no tenían la misma agilidad que yo, decían. Fue entonces cuando escuché por primera vez la palabra líder. Yo solo disfrutaba buscando otra perspectiva del, del mundo, nunca busqué llamar la atención de nadie, simplemente quería ser yo. Y ante la prohibición he sentido demasiadas veces una sensación de no encajar. Siempre me ha interesado expresarme, manifestarme, nunca limitarme, dejarme llevar por el impulso interno que nace puro. Confieso, soy una persona extremadamente sensible, hasta el punto de soltar una lágrima con mucha facilidad. Suelo decir a las mujeres nunca te fíes de un hombre que no llora. Las lágrimas limpian el alma, pero en vez de sentir y ver con los ojos del alma, nos han adoctrinado para mirar desde el ego, en un torbellino de pensamientos que nos confunden a nosotros mismos. Tal vez por eso me costó encontrar profunda empatía con las demás personas, principalmente porque la sociedad en la que crecí me enseñó a sacarle partido a la gente, evitando crear lazos. Me adiestraron para ser el mejor y mantenerme por encima de los demás. Pero una vez alcanzado el logro, no puedes evitar sentirte terriblemente vacío y con una sensación de que la lucha no merecía la pena. Luchar no te lleva a nada gratificante te posiciona en el terreno del vencedor y el vencido, el triunfador y el fracasado, alejados de la cooperación y la sinergia humana y la fraternidad que regocija. ¿Lo reconozco? Reconozco que fui muy radical porque no quería perder mi tiempo en trivialidades. Necesitaba aprovechar al máximo cada instante de mi existencia era muy intolerante con lo absurdo, con aquellas ideas o actos que no estaban bien argumentados o no tenían un servicio útil. Yo no hacía nada sin tener un motivo y saber la intención verdadera de mi acción, pero la mayoría de las personas de mi entorno solían decirme que yo andaba siempre justificándome, cuando lo único que hacía era examinarme para encontrar la coherencia en mi vida. Lo asumo. Todavía hoy me exalto. Me exalto y entro en erupción como un volcán cuando se falta la verdad. No entiendo la hipocresía o la doble moral. Asumo que la finalidad de una mentira es tan dañina que no tiene sentido utilizarla. Y ante una falsedad clara o un engaño diáfano, me enciendo rápido como un fósforo. Lo siento. Sé que no es manera de actuar, pero es, es mi naturaleza. Prefiero evitar esta reacción que obviamente no existe si previamente no hay una mentira directa. Amo la verdad. Necesito la verdad. La verdad en toda su desnudez. Aunque duela. Todo sería perfecto si existiera la franqueza, la honestidad, la transparencia. No participo del pensamiento único. Siempre me he caracterizado por ser la oveja negra que se aleja del rebaño. Me niego a formar parte de una maquinaria que me limita. Decidí a temprana edad no someterme a los designios, de otras personas. Por eso mi fragilidad laboral, muchos empleos en muchos sectores, pero siempre salvaguardando mi independencia, para organizar la tarea y desempeñarla con libertad y ganando en función de los logros alcanzados, lejos de los horarios y la autoridad. Quizás por eso solía ser un modelo de referencia entre mis compañeros. Jamás me he doblegado. Siempre he salido airoso de cualquier eventualidad, sin someterme, salvaguardando mi dignidad. La autoridad, que no está respaldada por la coherencia, lo justo, la cortesía, las buenas formas y maneras, me desagrada sobremanera, igual que la jerarquía laboral. Prefiero trabajar solo desempeñando una parcela concreta que aporto al conjunto para mejorar el resultado, responsable de mis actos. Yo puedo hablar por mí, pero no por boca de otras personas. Cada hombre y mujer debe comprometerse y cumplir con la palabra dada. Nadie puede decir a otro qué hacer si puede mostrarle la manera adecuada ...de hacer esa actividad... ...dado el caso de tener pues, más conocimiento... ...y mayor experiencia. Pero... ...es lo mismo que entregar una linterna. Al final, el botón... ...lo prenderá o no lo prenderá... ...cada persona... ...bajo su propia elección... ...y responsabilidad. Libre albedrío. Me examino. En la mayoría de ocasiones... ...allí donde iba... Siempre había quien me decía, tienes complejo de Mesías. Cierto que siempre investigué en cómo podía contribuir a mejorar el mundo. Siento un potente impulso por hacer algo de provecho para la humanidad. Y he tenido algunos obstáculos para identificar el camino. Sin embargo, al no perder el enfoque, al atender la resonancia de mi energía... Lentamente se ha ido puliendo esas piezas que han conformado un puzzle perfecto que se va uniendo y hoy ya tengo la visión panorámica que siempre intuí. Mi viaje ha dibujado el sendero invisible que se hace visible. Llegaba a un lugar y al ver cómo estaban las cosas quería mejorarlas. Eso suele molestar. Sobre todo cuando atenta contra los intereses de quienes dominan ese lugar. Había cosas que no funcionaban y yo pues quería aportar, es decir, sumar. Pero mis propuestas escapaban al control de terceros y rápidamente era silenciado y marginado con la correspondiente etiqueta de inadaptado, revolucionario, conflictivo... Era realmente frustrante porque en mí no había malicia alguna. Existía la incomprensión de parte de la mayoría y eso hacía que yo me descifrara en clave de bicho raro. En aquel tiempo todavía no sabía del gobierno en la sombra y de la manipulación del Estado a través de la educación, la salud, la religión, la ciencia. Me entiendo. La verdad es que ya en mi infancia era consciente de mí mismo. Era muy perceptivo e intuitivo y mi sabiduría innata estaba presente como una luz que chispea. Sin embargo, empezó a debilitarse desde que me encerraron en una aula, es decir, en una jaula, y me obligaron a sentarme en una silla amarrándome de pies y manos, exigiéndome que memorizara datos que me parecían no tener sustancia ninguna, y que la mayoría de todos esos datos se ha confirmado que eran falsos. Yo quería correr por el bosque, yo quería cantar con los pájaros, quería desarrollar otras actividades, desarrollar mis habilidades, mi inventiva y la fantasía hervían bajo mi piel, necesitaba compartir mi mundo visionario, pero a los adultos les parecía abstracto y a las instituciones por las que fui pasando, muy peligroso. Yo era un salvaje al que no conseguían domesticar, no aceptaba coacciones o intimidaciones. Aprender es una experiencia activa, reflexiva, que se ejerce desde la propia vivencia, pero ¿la escuela? <risa> la escuela obliga, mediante la estrategia de una exigida pasividad que se premia con títulos académicos, una especie de salvoconducto para el mercado laboral. Esa fue la primera estructura que sentí como un corsé que me aprisionaba el alma. Y supongo que ahí comenzó mi indisciplina, frente al poder yo soy respetuoso con aquello que entiendo y comparto con las cosas que me explican y tienen una buena defensa con todo aquello que sirve y beneficia pero no cuando es únicamente una ventaja exclusiva para unos pocos sin explicaciones convincentes por el uso de la fuerza no me parece una forma adecuada de proceder y por eso es que nunca fui cómplice de las tonterías de una sociedad ciega al sentido común y a la potencia universal. Preferí retirarme del sistema para encontrar mis tesoros en la bahía de Samaná, donde surgió Método Nación Global Energies, Sul Anarchy Coin, Acuña Anarquía del Alma. Si alguien me pide que haga algo... Debo conocer las razones, el porqué y el para qué de la actividad. De lo contrario, no me gusta entregar mi tiempo y, y energía. Necesito cooperar en acciones que van de acuerdo con mi visión cósmica. He pasado mis primeros 40 años con una sensación de impotencia y frustración que afortunadamente he dejado atrás. Ahora me concentro en la ocupación vital. Canto la música que me hace sentir vivo y que beneficia a la comunidad. Juntos podemos crear la sociedad mejorada.